decía mi abuelita, hijo mío, aunque tengas la oportunidad de destruir a quien te lastimó, solo respira y da la vuelta y deja que la vida se haga cargo. Tomar la justicia en tus propias manos nunca es una buena idea. En primer lugar, puede llevarte a cometer un acto de venganza que, a su vez, te convierte en el perpetrador de la misma injusticia que te fue infligida. En segundo lugar, el acto de venganza puede tener consecuencias graves, tanto para ti como para la otra persona. En lugar de buscar venganza, es mejor aprender a perdonar y dejar que la vida se encargue de equilibrar las cosas. A veces, la justicia tarda en llegar, pero tarde o temprano, siempre se hace. Además, cuando eliges no tomar represalias, estás demostrando que eres una persona madura y capaz de controlar tus emociones. Es importante recordar que la venganza nunca es la respuesta. En cambio, podemos elegir ser amables, compasivos y perdonar a los que nos han hecho daño. No es fácil, pero es la opción más sabia y noble que podemos tomar. Al final, todos enfrentamos desafíos y dificultades en la vida, pero la forma en que los manejamos es lo que nos define. Hoy en este video vamos a hablar sobre cómo abandonar la venganza y abrazar una vida donde el perdón impere. Este video será como un bálsamo para tu alma porque finalmente te permitirá dejar ir el dolor y la revancha. ¿Estás listo? Empecemos. Perdonar a alguien que nos ha lastimado puede ser difícil, pero es un paso importante para nuestra propia curación y paz mental. Aquí hay algunas cosas que podemos hacer para dejar de buscar venganza y perdonar a alguien que nos ha lastimado. Reconocer el dolor y la ira, es importante reconocer el dolor que nos causó la persona que nos lastimó y la ira que sentimos hacia ella. Aceptar y comprender nuestras emociones nos ayudará a avanzar hacia el perdón. Practicar la empatía, tratar de entender la perspectiva de la otra persona y las razones detrás de sus acciones puede ayudarnos a empatizar con ella y verla de una manera más compasiva. Orar. La oración es una forma poderosa de encontrar paz interior y fortaleza para perdonar. La Biblia nos enseña a orar por nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos maldicen. Mateo 5.44 Tomar acción. Perdonar no significa que debamos seguir siendo amigos o tener una relación cercana con la persona que nos lastimó. A veces, lo mejor que podemos hacer es mantener cierta distancia para proteger nuestra propia salud mental y emocional. Seguir adelante, después de perdonar, es importante seguir adelante y no quedarnos atrapados en el pasado. La Biblia nos dice que debemos olvidar lo que está detrás y esforzarnos hacia lo que está por delante, Filipenses 3.13. En la Biblia, Jesús enseñó a sus seguidores a perdonar y amar a sus enemigos. En Mateo 6, 6.14-15, dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros». Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El apóstol Pablo también animó a los cristianos a perdonar a los demás, como se lee en Colosenses 3.13, soportándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora partamos del primer punto, el punto desde donde reconocemos nuestras emociones, sentimientos y la ira latente que nos invade. Existen varias estrategias y técnicas psicológicas y terapéuticas que pueden ayudar en el proceso de reconocer y manejar nuestras emociones, incluyendo la ira y el deseo de venganza. A continuación, se presentan algunas de ellas. La terapia cognitivo-conductual, TCC la TCC es una terapia basada en la evidencia que se enfoca en cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a los problemas emocionales. En el caso de la ira y la venganza, la TCC puede ayudar a identificar y cambiar los pensamientos y creencias negativas que nos mantienen atrapados en estos sentimientos. La terapia de aceptación y compromiso, ACT-LA-ACT ACT se enfoca en ayudar a las personas a aceptar sus pensamientos y emociones difíciles en lugar de luchar contra ellos o tratar de suprimirlos. En el caso de la ira y la venganza, la ACT puede ayudar a aprender a aceptar estos sentimientos sin actuar sobre ellos y comprometerse a tomar acciones constructivas para mejorar la situación. La meditación y la atención plena, la meditación y la atención plena son prácticas que pueden ayudar a cultivar la conciencia de los pensamientos y emociones sin juzgarlos ni reaccionar a ellos. En el caso de la ira y la venganza, la meditación y la atención plena pueden ayudar a reconocer estas emociones cuando surgen y aprender a dejarlas pasar sin reaccionar. La comunicación efectiva. La comunicación efectiva puede ayudar a manejar los conflictos y la ira de una manera más constructiva. Aprender habilidades de comunicación efectiva puede ayudar a expresar las emociones de una manera clara y respetuosa, lo que puede disminuir la probabilidad de que se necesite venganza. El ejercicio y la relajación. El ejercicio y la relajación pueden ser útiles para reducir el estrés y la tensión emocional que pueden contribuir a la ira y la venganza. La práctica regular de ejercicio o técnicas de relajación como la respiración profunda o la relajación muscular progresiva, puede ayudar a reducir los niveles de estrés y mejorar el estado de ánimo. La terapia cognitivo-conductual puede darnos tremendos aportes para resolver nuestros conflictos internos. Para ello, consideremos las siguientes ideas. Aquí hay un ejemplo de cómo la TCC puede ayudar a manejar los sentimientos de ira y venganza. Identificar pensamientos negativos, la TCC puede ayudar a identificar los pensamientos negativos que pueden estar alimentando la ira y la venganza. Por ejemplo, alguien puede tener pensamientos como, no puedo dejar que me traten así, o tengo que hacerles pagar por lo que me hicieron. Estos pensamientos pueden aumentar la ira y el deseo de venganza. Identificar estos pensamientos y reemplazarlos con pensamientos más realistas y positivos puede ayudar a reducir la ira y la venganza. Ser consciente de una necesidad latente de cobrar venganza es elemental. Porque podemos aceptar que en el fondo queremos revancha y que las imágenes más pútridas y asquerosas han invadido nuestra mente. No está mal tener fantasías donde tú cobras venganza. Lo malo es cuando tú permites que esas fantasías cobren vida en la realidad. Admitir que las tienes es el primer paso para deshacerte de ellas y reemplazarlas por algo mejor. Así, una forma práctica de resolver este conflicto es afirmar lo siguiente. Desde que mi expareja me dejó, tengo unas ganas terribles de ir a su trabajo y mostrarle a su jefe que los días que se reportó enfermo, en realidad se fue de vacaciones porque en el fondo quiero que lo despidan. Al aceptar que esa fantasía te invade, ya la puedes resolver con otra afirmación como por ejemplo, es cierto, tengo ganas de venganza y que mi expareja pierda su empleo, pero sé también que de hacerlo, solo me convertiré en peor persona. En su lugar, adoptaré una forma de vivir donde el perdón y el olvido formen parte de mí. Nada bueno lograré con humillarlo, antes bien, voy a cerrar un capítulo de mi vida". Así, este paso implica reconocer lo que ahora mismo se aloja en nuestra alma. Puedes hacer el ejercicio junto con este video. Te daré unos ejemplos más, y luego, te tocará a ti parar este video y hacer tus propias afirmaciones, reconociendo aquellas cosas que tienes ahora mismo clavadas en tu pecho. 1. Desde que mi jefe me criticó enfrente de todos mis colegas, he estado pensando en renunciar. Pero sé que eso solo me hará sentir peor y no solucionará el problema. En su lugar, hablaré con mi jefe y le explicaré cómo me hizo sentir y juntos encontraremos una solución para evitar que esto vuelva a suceder. 2. Desde que mi pareja me engañó, he estado sintiendo una gran cantidad de ira y deseo de venganza pero sé que actuar sobre estos sentimientos solo empeorará las cosas y no me hará sentir mejor. En su lugar, trabajaré en perdonar y encontrar una forma de seguir adelante sin resentimiento. 3. Desde que mi amigo me decepcionó, he estado hablando mal de ella a otros amigos en común. Pero sé que eso solo está empeorando la situación y dañando nuestra amistad. En su lugar, hablaré con ella directamente y le explicaré cómo me hizo sentir, y juntas encontraremos una forma de superar este problema. 4. Desde que mi compañero de trabajo se llevó el crédito por mi trabajo, he estado deseando que le vaya mal. Pero sé que eso solo empeorará la situación y no solucionará el problema. En su lugar, hablaré con él y le explicaré cómo me hizo sentir, y encontraremos una forma de trabajar juntos en el futuro de una manera más justa y equitativa. 5. Desde que mi hermano me mintió, he estado evitándolo y hablando mal de él a otros miembros de la familia. Pero sé que eso solo está dañando nuestra relación y no está resolviendo nada. En su lugar, hablaré con él directamente y le explicaré cómo me hizo sentir, y encontraremos una forma de avanzar y reconstruir nuestra relación. Partir de un punto de olvido en su lugar, conciliación, ya es una buena manera de arreglar los conflictos internos. Otra manera en la que esto puede cobrar sentido es cuando finges que tienes a esa persona enfrente de ti y le dices lo que sientes, aunque no la tengas enfrente. Eso ayuda a drenar las emociones que te están afectando. Por ejemplo, hoy estoy aquí para hablarte directamente sobre cómo me siento contigo. Sé que hemos tenido algunos problemas en el pasado y que me has lastimado, pero estoy decidido a trabajar en superar estos sentimientos negativos. Cuando me lastimaste, sentí una gran cantidad de dolor y enojo hacia ti. Me sentí traicionado y abandonado, y me pregunté cómo pudiste hacerme esto. Pero hoy estoy aquí para decirte que estoy dispuesto a perdonarte por lo que me hiciste. Sé que no fue fácil para ti admitir que estabas equivocado y que me lastimaste, pero quiero que sepas que te perdono. Quiero dejar de lado la ira y el resentimiento que he estado sintiendo hacia ti y avanzar hacia una relación más saludable y positiva. No quiero que nuestras diferencias se interpongan en el camino de nuestra amistad o relación y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para solucionar las cosas. Sé que no será fácil, pero estoy comprometido a trabajar contigo para superar los problemas que hemos enfrentado y avanzar juntos. Así que hoy te hablo después de que me lastimaste, pero también te hablo como alguien que quiere perdonarte y superar estos sentimientos negativos. Espero que podamos trabajar juntos en esto y encontrar una forma de avanzar hacia un futuro más positivo. Emociones como estas que han quedado atrapadas pueden ser expuestas gracias a este ejercicio. Solo hazlas frente al espejo y listo. Este ejemplo anterior puede ser útil si quieres reconciliarte con dicha persona. Pero igual no quieres hacerlo, igual y solo quieres dejarla ir. En tal caso, puedes terminar este texto con un, te dejo en libertad, no te buscaré más, te dejo ir para que nunca más volvamos a cruzar nuestros caminos otra vez. Cerrar ese ciclo mediante este ejercicio podrá ser el génesis de la paz mental. Naturalmente, otras alternativas terapéuticas siempre serán reconfortantes y echar mano de ellas podría ser una manera útil de lidiar con las emociones. ¿Cuál de ellas te puede servir más? Dependerá de que pruebes una u otra. Y finalmente, otra cosa que puedes hacer es darle a tu cerebro un estímulo poderoso. Y es el poder de la autoridad. Si le pides a un amigo que te dé un consejo sobre cómo manejar tus emociones, quizás él te diga que salgas de viaja. Eso en principio puede parecerte poco útil o en su lugar, puede que ni siquiera le hagas caso pero imagina que en tu libro favorito, tu escritor te habla sobre viajar como un proceso de alimentar tu alma de nuevas experiencias a la vez que drenas las anteriores. Es probable que termines por comprar el consejo de tu autor favorito y no el de tu amigo. ¿Qué para el caso es el mismo? ¿Por qué se da esto? El sesgo de autoridad, también conocido como sesgo de autoridad o sesgo de credibilidad, es un fenómeno psicológico en el que las personas tienden a creer más fácilmente en la información o opiniones presentadas por una figura de autoridad que en las presentadas por una persona no percibida como autoridad, incluso si ambas dicen lo mismo. Usando eso como base, y entiendo que tu mente aceptará más una idea si viene de una figura de autoridad, te daré entonces una serie de frases de grandes personajes que te enseñarán sobre el perdón y la paz. 1. El perdón es la virtud del fuerte, Mahatma Gandhi. 2. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse a través del entendimiento, Albert Einstein. 3. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente y el futuro, Elizabeth Smart. 4. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces, se convierte en tu compañero. Nelson Mandela. 5. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso, Martin Luther King Jr. 6. La paz no es ausencia de conflicto, es la habilidad de manejar el conflicto por medios pacíficos, Ronald Reagan. 7. No hay camino hacia la paz, la paz es el camino, Mahatma Gandhi. 8. El perdón es la llave para liberarnos del pasado y abrir el camino hacia un futuro mejor, Desmond Tutu. 9. La venganza se guarda en el corazón del hombre pequeño, Confucio. 10. La mejor venganza es ser diferente de quien causó el daño, Marcus Aurelius.